poner la segunda vacuna de Pfizer y vamos a ver si Cuela y Amajo también la vacunan que no va a colar pero bueno vamos a intentarlo sí. vamos a intentarlo porque nos vamos de vacaciones al la semana que viene a y... ver, hay que decir que por aquí va... me quedando años me quedando años <risa> vamos a ver si por lo menos ella puede ir con una dosis puesta vamos a ver qué nos dicen ¿No? así eh, ¿La primera te fue bien? La primera que fue bien, me dolió un poco el brazo. Vale, ¿alérgico algún medicamento? A nada. Vacuna? ¿Ha a pasado nada. el COVID? Eh, no. Vale, perfecto, deja el brazo caído, uh -huh. relajado. Ahí, muy bien. Vale, pues ahora la vuelta que esperas 15 minutos. Bueno, pues ya estoy vacunado de la segunda, no ha colado, no ha colado de eh, María José. Dice que están llamando llamado de 30, digo, ocho si yo pongo que te año 30. Te llamarán la semana que viene. Sí, es cuando esté en el norte me van a llamar. Y nada, ya os contaré qué tal los síntomas. Si noto algo, porque en la primera lo único que noté fue molestia en el brazo, que no podía moverlo bien y demás. Pero nada, fue un día y medio. Estamos a sábado, tengo todo el fin de semana para recuperarme. Y nada, ya os contaré a ver si esto me da dolor de cabeza, me da fiebre, me da algo. Pero vamos, de momento estoy vacunado. Bueno, he venido a casa porque nos íbamos sin... Se me olvidó tomarme el paracetamol y tengo la cabeza un poquitillo así, como un bombillo. Me lo voy a tomar por si acaso, que es importante, después de que te vacunen, de que tomes un paracetamol. Así que nada, para allá va, para adentro. Os voy contando. Bueno, pues han pasado 24 horas desde que me han puesto la segunda dosis de Pfizer. Eh, ¿Realmente qué he notado en esta segunda, segunda dosis? pues sí que he notado más cansancio. Me ha costado un poco más dormir, eh, un poco la garganta seca, pero bueno, no he llegado a tener ni fiebre ni dolor de cabeza. Así que un cansancio especial, que no tuve tanto cansancio en la primera dosis como he tenido en esta. Pero bueno, de momento han pasado 24 horas, me encuentro bien y, y estoy feliz porque me han puesto ya mi, mi vacunación completa, mi dosis completa. Y este vídeo también quería... bueno eh, os voy a recordar por aquí un vídeo que subí en su día sobre las mascarillas sí, mascarillas no. Y estos días que ya la mascarilla de aire libre no es obligatoria, y viendo esta semana un vídeo de mi amiga Esther del canal de Dedica, en el cual hablaba sobre el tema de. sobre este tema, sobre el tema de la mascarilla, eh, quiero hacer una reflexión en este vídeo, ¿vale? Yo entiendo el agobio que supone haber llevado durante todo este tiempo la mascarilla, incluso los problemas que da respiratorios a veces, el agobio, la ansiedad con el calor. Pero sí que me estoy dando cuenta que bueno, la gente sigue usándola bastante, por lo menos aquí en Almería no se ve la gente con, la, con el bozal libre, pero sí que estoy viendo... Y es curioso que yo entendía que, claro, yo entendí un poco que, claro, si estás vacunado, pues puedas ir sin la mascarilla, tal, un poco más tranquilo. Pero lo que me estoy dando cuenta es de gente muy joven que todavía no está vacunada, que es el 90% de la gente que no lleva la mascarilla. Y aparte lo ves más en grupos, en aglomeraciones. Por lo tanto, yo mi consejo que os doy, que no es que sea un experto ni deje de serlo, es que mmm, lo hemos pasado mal durante ya un año y medio, y es posible que lo sigamos pasando mal durante un, un periodo más de tiempo, todavía no está toda la gente vacunada, todavía hay nuevas cepas que no se saben bien médicamente cómo, cómo reaccionan, la cepa esta delta última parece ser que ni con la vacuna, pero bueno, en fin, no quiero tampoco dar más ni nada, solo quiero que todos tengáis prudencia y que seáis conscientes de que pff, todavía esto... Es una carrera de fondo, que una, un mal sueño, una pesadilla que esperemos que de pronto pase. Y ya no quiero hablar ni de pandemia, ni de cosas que se comentan por ahí. Tengo conocidos que no creen en, en el tema de la vacunación. Tengo conocidos que piensan que esto todo es un, un no sé una conspiración. Y sinceramente yo creo que todo esto es una pesadilla, un mal sueño y que se ha llevado por delante a mucha gente. Y que espero que esto ceda y nada, ya hasta aquí el vídeo de hoy, ya os digo que es un vídeo diferente, quería enseñaros un poquitillo pues cómo he vivido yo el proceso de vacunación y quería dejaros constancia en un segundo vídeo sobre mi segunda dosis, pues la primera la tenéis en un short por ahí por el canal que os dejaré por aquí. Y nada, en... hoy para acabar el vídeo, para cerrar este vídeo, quiero recomendar el canal de mi amiga Esther, de Dica y quiero que vayáis a ver su último vídeo que habla un poco sobre este tema de, de las mascarillas, que seguramente os va, os va a gustar bastante, da su opinión. Y como siempre Esther es una tía súper sincera, súper echapanante, creo que os va a gustar el vídeo bastante y habrá cosas que compartéis con ella al 100%. Así que nada, mi recomendación va a ser para el canal de, de Dedica, que aquí os lo dejo como siempre en la pantalla finales. Y nada, que todavía estamos de sorteo, si queréis pasaros por ahí participar, ya sabéis lo que tienes que hacer. Darle darle amor al sorteo, dejar un like, dejar un comentario de qué sitio sois y podréis participarlo. Lo desbloquearé con 50 likes. Ahora mismo creo que tiene 38, así que venga, vamos a darle caña a ver si desbloqueamos ese sorteo prontito. Y hasta luego, guapos.